Bienvenido. En este canal encontrarás vídeos relacionados con la seguridad informática. Esperamos que los disfrutes y que te sean de utilidad.